ahora bueno, chicos aquí estamos otra vez con la toma semántica en este caso vale estamos con un ejercicio totalmente distinto o bueno parcialmente distinto nos dan esta fórmula como veis aquí no hay ninguna conclusión no es un razonamiento es una fórmula simplemente y nos preguntan si es satisfacible es decir si hay alguna combinación de valores lógicos de p y r que hagan que eso sea verdad entonces vamos a ello vale vamos a ver que es muy sencillo con este ejemplo cómo hacemos bueno pues lo que hacemos como siempre es construir el árbol en este caso es lo más sencillo que hay, es una simple fórmula, una simple, si queréis, un simple nivel en el árbol. Entonces, vamos a ver, ponemos P y no P, importante la paréntesis, entonces R. vale eh, ¿Qué buscamos cuando es satisfacible? Pues buscamos, como podéis imaginar, viendo el ejemplo anterior, si buscamos que sea satisfacible... Buscamos que un camino se nos quede abierto Recordad cuando un camino se nos queda abierto Es que esos valores de, la, de, la, de los literales Hacen que la fórmula sea verdad Por lo tanto buscamos que una de las ramas Se nos quede abierta Entonces como siempre digo que busquéis primero Las la ramas abiertas cuando, cuando encontremos una terminamos el algoritmo O terminamos el método Entonces vamos a ello Normalmente siempre se buscan primero las alfa fórmulas Pero tenéis que fijaros aquí Que esa regla siempre es verdad Pero aquí tenemos precedencia de, eh, con los paréntesis. Tenemos prioridades. En este caso, como veis, este entonces, a pesar de ser una O, una o perdón, que está antes de la I, pero la, los paréntesis nos indican que ahora tenemos que resolver este entonces. Por lo tanto, buscamos la fórmula, pero con cuidado con los paréntesis. Vemos que lo que hay es una beta fórmula, pues vamos a ello. Primera, una beta fórmula. O sea, O, la segunda. Entonces, hemos extendido la beta fórmula y vosotros diréis, ¿vale? Pues ya está, ya me encuentro la rama abierta. No hay eh, lo que queda literal y hacia arriba está todo terminado. Sí, pero fijaros que por aquí podemos seguir. Por lo tanto, tenemos que seguir extendiendo fórmula. Entonces, buscamos como siempre otra vez alfa fórmula. En este caso, la que apareció en la alfa fórmula se nos ha convertido en beta. Por lo tanto, a por ahí acabamos. La segunda es otra beta fórmula caso, eh, tened cuidado porque ahora lo extendemos aquí siempre encendemos en toda la hoja pero hacia abajo vale esto es una hoja aparte es como si estas dos ramas del, del árbol fueran independientes extendemos hacia abajo esta recuerdo que era no lo primero no p o no lo segundo no no p cuando encontré esto podéis hacer dos cosas la más recomendable si os hacéis un poco de follón. Bueno, veis que hemos extendido, ¿vale? Extendemos, extendemos en anchura, la anchura, la beta fórmula y listo. Ahora, ¿qué pasa? Que volveríamos a encontrar una alfa fórmula, beta fórmula y os encontraréis estas que rara. ¿Vale? Antes de mirar si se nos queda alguna rama abierta o cerrada. ¿Qué podemos hacer? Podéis hacer dos cosas. O decir directamente, no y no es sí. Entonces, hacéis así. Pero si no queréis haceros el lío, que es lo que yo prefería, pues decir, vale, esto se considera una alfa fórmula, de hecho yo le he puesto la alfa fórmula. ¿Cómo se traduce esto? Hacia abajo, dos P, una P y otra P. Es como si no fuera, eh, imaginaros esto, esto se considera una alfa fórmula y la extendéis hacia abajo. Es otra forma de verlo. Si así lo veis más claro, pues muy estupendo. Eh, yo creo que es lo mejor cuando estáis empezando con el método para no hacer el lío. Lo voy a dejar así, ¿vale? Pues bueno, antes de haber extendido esta fórmula Solo quería recordarlo Habría que haber visto si nos queda una rama abierta o cerrada Entonces miramos, imaginaros que esto no lo he hecho ¿vale? Si os preguntáis el hacer, yo no lo he hecho Miramos por aquí Y vemos No encontramos ningún literal en su contrario Pero si nos fijamos en este literal Ya no queda más, no se puede continuar por aquí Y encima todas las fórmulas Están terminadas Por lo tanto, aquí se nos queda una rama abierta Y justamente esto Es lo que buscábamos para demostrar que era satisfacible. me bueno, aquí lo pongo en grande que se note. Satisfacible. Por lo tanto, vosotros, si os pregunta el profe, ¿esta fórmula es satisfacible? Os decía el sí. Yo sé que es satisfacible, que es la primera rama. Como veis, es eh, importante mirar la rama antes de haber no extendido nada, porque si hubiese sido como yo, hubiera hecho un paso más antes de demostrar que es satisfacible. Si hubiera olvidado esta fórmula, hubiera descubierto esto y no tendría que haber preocupado por esta. Vale, Pero os quería ver que os quiero enseñar que, cómo se hace esa alfa fórmula, ¿vale? Espero que más o menos haya quedado claro, nos queda un vídeo de demostrar si un razonamiento es válido, que va a ser muy sencillo también, ¿vale? Espero que más o menos lo estéis entendiendo, y si tenéis dudas, no tenéis más que preguntar por el YouTube, por el foro, por correo, donde queráis, ¿vale? Si queréis preguntarnos por correo, recordad, preguntarnos a pasitedu, ¿vale? No tienes pérdida, pasitedu.com, ahí siempre os vamos a contestar. Hasta el próximo.